Martes de K-Pop en Dimensión. Tendremos videos de Blackpink, Girl Generation y mucho más. En el Idol del Día hablaremos de Joining Kind de TXT. Imperdible solo por Aviala televisión a partir de las 6 de la tarde.